Muy buenos días. Bienvenidos a esta rueda de prensa. El curso, el curso político comienza marcado claramente por la situación económica. Ya hablé en noviembre del año pasado de los nubarrones que venían a la economía española y todo eso se ha agravado después de la guerra de Ucrania. Hoy vemos la inflación disparada... Vemos también la subida de tipos de interés, vemos eh, la elevación de los costes de la energía, también de las materias primas. Desde el Gobierno de Castilla y León trabajamos con intensidad en la transformación de esta tierra y en ayudar a las familias, a las empresas, a las personas, en definitiva, para afrontar de la mejor manera posible a la situación económica con la que nos estamos encontrando y que veremos cómo en el futuro se va a agravar. Por eso queremos responder con eficacia a la facilitación de la vida a los castellanos y leoneses. Durante las próximas semanas vamos a desgranar más medidas económicas y sociales en el ámbito educativo, en el ámbito de la vivienda en el ámbito también de la universidad o en el ámbito de transportes, entre otros. Pero hoy quiero centrarme específicamente en el ámbito de la política fiscal. Vamos a cumplir nuestros compromisos. Entramos en un periodo decisivo para la nueva bajada de impuestos. Prometimos para este año cinco bajadas fiscales y van a ser siete. Además, eh, bajaremos eliminaremos varias tasas y mantendremos eh, el resto de tasas tributarias de nuestra comunidad autónoma. Mire, primera reflexión. Vamos a tener la fiscalidad más baja de nuestra historia para facilitar la actividad económica, el empleo y también la, una ayuda a la economía familiar. Eh, quiero recordar que ya eh, hace unos meses eliminamos el impuesto de sucesiones y donaciones, y ahora damos otra vuelta de tuerca a la bajada de impuestos. Y queremos actuar en cinco ámbitos. Los voy a delimitar en primer lugar y luego eh, los desarrollaré un poco con mayor detalle. En primer lugar, vamos a tener un compromiso con todos los contribuyentes del IRPF, bajando del tipo mínimo la tarifa autonómica del 9,5% al 9% en el tramo autonómico. Vamos a ser la segunda comunidad autónoma con un, el tramo autonómico más bajo de toda España. En segundo lugar, compromiso con la natalidad y especialmente en el mundo rural para afrontar, para luchar contra la despoblación. En tercer lugar, un compromiso con el emprendimiento rural. En cuarto lugar, un compromiso también con los jóvenes en el medio rural en la adquisición de su vivienda habitual. Y en quinto lugar, como decía también, un compromiso con la reducción, eliminación o el mantenimiento de tasas en distintos sectores que, que va a beneficiar a distintos sectores de la comunidad autónoma. Fíjense ustedes, entre las novedades, los nuevos beneficios fiscales y los ya existentes, que los vamos a mantener, serán 2.500 millones de ahorro fiscal para todas las personas de Castilla y León en la presente legislatura. Lo explico con más detalle. Vamos a ver. Para sacar adelante eh, las nuevas rebajas fiscales, vamos a poner en marcha dos leyes. La primera de ellas la aprobaremos en el Consejo de Gobierno en el mes de septiembre. La enviaremos a las Cortes, por tanto, a lo largo del de próximo mes, los próximos días. Es una ley que, como saben, está derivada del paquete de medidas anticrisis que aprobamos en el primer Consejo de Gobierno de esta legislatura. Y contempla cinco de las siete rebajas fiscales. La primera, una rebaja del tipo mínimo del impuesto de la renta a las personas físicas, del y medio al 9% para todos los contribuyentes, con un impacto aproximado de 80 millones de euros en esta legislatura. Castilla y León, como he dicho, va a estar en el grupo de cabeza de las comunidades autónomas con un impuesto con el tramo autonómico del IRPF más bajo de toda España. Vamos a ser la segunda comunidad autónoma en este ámbito. Para ayudar a la natalidad y luchar contra la despoblación, vamos a incrementar hasta el 40% la deducción en el IRPF por nacimiento o adopción en el medio rural. Quiero recordar también que existen ya bonificaciones fiscales en el medio urbano, y la recuerdo, son 1.010 euros por el primer hijo. 1.475 euros por el segundo hijo y 2.351 euros por el tercer hijo en el medio urbano. En el medio rural van a ser 1.420 euros por el primer hijo, 2.070 euros por el segundo hijo y 3.300 euros por el tercer hijo y siguientes. Tengo que decir en este ámbito que tenemos las ayudas más altas de España tanto en el medio urbano como en el medio rural. La tercera bonificación fiscal va a ser para apoyar el empleo, para apoyar también al emprendimiento en el medio rural y vamos a reducir el impuesto de transmisiones a las empresas que se instalen en el mundo rural fijándolo en un 2% frente al 8%, que es el de tipo general. Les voy a poner un ejemplo y lo van a entender de manera sencilla. Un emprendedor que quiera adquirir un inmueble para su negocio en el medio rural por un importe aproximado de 150.000 euros, en vez de 12.000 euros, va a pagar 3.000 euros, va a tener un ahorro de 9.000 euros. En cuarto lugar, para reforzar la actividad agraria y también la incorporación de jóvenes al campo, bajamos al 4% el impuesto de transmisiones en explotaciones agrarias, tanto para agricultores como ganaderos en el ámbito de su ámbito profesional, frente al general, que es del 8%. Es decir, lo bajamos exactamente a la mitad. Y, en quinto lugar, para apoyar la actividad agraria, vamos a bonificar el 100% de la cuota del impuesto de transmisiones patrimoniales por el arrendamiento de fincas rústicas. También vamos a eliminar o rebajar, en algunos casos, diversas ta tasas para apoyar a sectores, para apoyar a distintas actividades de nuestra comunidad autónoma. Eh, solo las voy a denunciar porque en algunos casos eh, son bien conocidas. Van a tener ustedes información a través de la nota de prensa que se les facilitará eh, eh, a continuación. Compromiso con el sector cinegético con las licencias de caza y pesca. Compromiso con el sector ganadero con las tasas de servicios veterinarios. Compromiso con el sector de transporte, con las tasas de transporte por carretera. También queremos hacer un esfuerzo y un compromiso con los trabajadores para favorecer su formación continua con las tasas de competencias profesionales. Compromiso con las personas desempleadas, con las tasas de certificados profesionales. Compromiso con todas eh, las personas de Castilla y León, con todos los castellanos y leoneses, con la congelación de las tasas un año más. Como decía antes, del resto de tasas se van a congelar, precisamente para compensar el coste de la inflación. Hablaba de cinco rebajas fiscales en una ley y otras dos eh, rebajas fiscales que irá en una segunda ley, que será la Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas, que, como saben, irá vinculada a los presupuestos. Incluirá más eh, deducciones para los jóvenes que quieran comprar, que quieran adquirir su vivienda habitual en el medio rural. En primer lugar, en el IRPF vamos a incrementar un 10% el valor máximo de la vivienda que puede tener deducción, es decir, Vamos a subir de los 135.000 euros a los 150.000 euros aquellas viviendas que puedan ser eh, beneficiadas o, o que puedan entrar en esta deducción. Y subimos también un 10% la base de la, de la deducción, eh, pasando de 9.040 euros a 10.000 euros para contrarrestar, como decía antes, la subida de la inflación, del incremento de precios y también de la subida de intereses. Les voy a decir que, en este sentido, un joven que cumpla con estos requisitos podrá deducirse hasta 1.500 euros anuales en su declaración de la renta. Y, en segundo lugar, también vamos a hacer una apuesta en el impuesto de actos documentados y de transmisiones, actos jurídicos documentados y de transmisiones patrimoniales. Vamos a incrementar, como en la deducción anterior, un 10 el valor de la vivienda. Subimos de 135.000 a 150.000 las viviendas que pueden entrar en estas deducciones, eh, el valor máximo que pueden beneficiarse de un tipo cero el 0,01% de estos impuestos. Recuerdo que para los jóvenes que compren en el medio rural por más importe o en el medio urbano, que tendrá un importe del 4%. Eh, en el medio rural, un joven que compre una vivienda de segunda mano por importe de 150.000 euros pagará por el impuesto de transmisiones Exactamente 15 euros. Hay comunidades autónomas que por esta misma actividad, por esta misma adquisición, se llegan a pagar 15.000 euros en el medio rural. Es decir, en Castilla y León se van a pagar 15 euros en el medio rural, 6.000 euros en el medio urbano. Somos, desde luego, con esta apuesta, la comunidad autónoma que mejores beneficios fiscales tiene en la adquisición, en la compra de una vivienda para jóvenes en el medio rural. Y además también vamos a seguir manteniendo la deducción del 20% del IRPF por arrendamiento de vivienda y ese, esa deducción se incrementa a un 25% en el medio rural y también seguimos manteniendo las ayudas al alquiler. Me quedo para el final una petición que hacemos al Gobierno de España que se sume a la rebaja de impuestos. Pedimos al Gobierno de España que rebaje impuestos, que mantenga la bajada del impuesto de electricidad, que mantenga el tiempo necesario la bajada del IVA de la electricidad al 5%, que adopte de forma inminente una bajada del IVA del gas del 21% al 5%, que solicite de la Unión Europea la amortización para reducir el IVA de perdón, que solicite de la Unión Europea la autorización para reducir el, el IVA de los combustibles del 21% al 5%. Quiero decir que eh, gran parte o una parte muy importante de la recaudación de estos impuestos va destinada a las comunidades autónomas, es decir, la Junta de Castilla y León, reclamando este mantenimiento de la bajada de estos impuestos o reclamando las bajadas de estos impuestos, estamos haciendo también un esfuerzo por cuanto eh, algunos de estos ingresos, una parte importante, va destinada a las comunidades autónomas y vendría destinada, lógicamente, a la comunidad autónoma de Castilla y León. Bien, Yo creo que esto es un ejemplo muy importante de que estamos trabajando con eficacia, con intensidad para ayudar a las familias y a las empresas de nuestra comunidad autónoma. Podría hablar de otras medidas, como la implantación de la educación gratuita de dos a tres años, de la implantación, o mejor dicho, la extensión, la mejora del programa Crecemos para el cuidado de hijos en los municipios rurales, de cero a tres años, o el cheque bebé que pondremos en marcha, como saben, en los próximos meses. Eh, también, a lo largo de, las próxima, de los próximos días, de las próximas semanas, iremos desgranando distintas medidas de apoyo económico, de apoyo social, en los ámbitos que ya he mencionado y en otros ámbitos, para ayudar a las personas, a las familias y a las empresas de nuestra comunidad autónoma. Muy bien, a partir de aquí quedo a cuantas eh, preguntas deseen realizar. Sí, por empezar por esto que nos acaba de, de comentar. Habla de 2.500 millones, si no recuerdo mal, eh, a lo largo de la legislatura, pero nos ha desgranado únicamente los 80 que corresponderían al IRPF. No sé si nos puede desgranar un poco... En qué, tipos de, en qué impuestos eh, se alcanzarían esos 2.500 millones de los que habla. Y por otra parte, eh, me gustaría que hiciera un, un análisis de cuál es el estado de, de salud de la, de la coalición. Estamos en, en el inicio de, del curso, no sé cómo ha vivido estos últimos meses y cómo, qué espera de los próximos, cómo es la, la salud de, ese, de esa coalición. Mire, eh, el Gobierno es el Gobierno que salió de las urnas del 13 de febrero. Es un gobierno que expresa la voluntad de las personas de Castilla y León. Yo creo que el gobierno está funcionando con eficacia y yo personal, eh, personalmente me afano todos los días en trabajar con eficacia, en trabajar desde la moderación para eh, mejorar la calidad de vida de las personas de nuestra comunidad autónoma y de... Eh, bueno, pues... Eh, de, ...de las personas, de las empresas y, y de todas aquellas eh, bueno, circunstancias o situaciones que surgen. Yo creo que eh, el ánimo de, del Gobierno es positivo, es, como digo, de afrontar una, una etapa complicada que se nos avecina en los próximos meses... ...de reclamar al Gobierno de España aquello que consideramos conveniente, pero también de solicitar... De, eh, bueno, pues de, ...de afrontar, de poner encima de la mesa eh, decisiones como estas eh, que estamos mencionando. Creo que, si no me fallan los datos, se le va a facilitar eh, el detalle de todas las bonificaciones y deducciones fiscales que tenemos a este, hasta este momento. Me he centrado específicamente en lo que son las bonificaciones, lo que va a, su, a suponer una variación de cara a, a los próximos meses. Sí, presidente. Sigue habiendo muchos problemas eh, de sanidad, sobre todo en la provincia de Zamora, donde sigue sin haber facultativos para atender las llamadas y las visitas. Eh, se dijo que los centros de salud se iban a abrir, pero la realidad es que este verano los centros de salud, al menos en esta provincia, siguen cerrados. Bueno, los centros de salud están abiertos en todas las sí, provincias pero de... Pero no se atiende. Vamos a ver. Eh, le voy a comentar. Mire, hace un año... Eh, hace un año aquí dije que mientras yo fuera presidente, los centros de salud, y no solo los centros de salud, sino los consultorios, iban a estar abiertos, y están abiertos. También es verdad, y lo dijimos, y lo hemos anunciado y lo hemos repetido, que habría dificultades, y hay dificultades, porque hay falta de profesionales en el ámbito de la medicina, no solo en Zamora o en Castilla y León, en España entera. Ha habido circunstancias que se han producido en, algunos, eh, en algunas zonas básicas de salud, desde las vacaciones lógicas, situaciones de COVID, bajas laborales de algunos profesionales en algún centro de, de salud. Se han atendido a todas las personas. Es posible que se haya podido bajar la frecuentación de atención, pero todos los consultorios locales han estado... ...atendidos y abiertos. Vuelvo a repetir, el año pasado, aquí en este mismo sitio, tal día como hoy, no sé si era exactamente este mismo día... ...pero en un día como este de inicio del curso político, me comprometí a que mientras yo fuera presidente... ...los centros de salud y los consultorios estarían abiertos. Y además no solo eso, me, ha habido un compromiso posterior para garantizar por ley que esas circunstancias no puedan ser modificadas y cambiadas. Hola, buenos días, presidente. Yo le quería preguntar eh, qué opinión tiene acerca de esta propuesta de modificación del, del calendario laboral de pasar el festivo del, del 2 de enero al 25 de julio. Gracias. Bueno, dos reflexiones. Eh, vamos a ver, primero, eso es una decisión que le corresponde al Consejo de Gobierno y, segundo, ha habido en otras ocasiones eh, que el 25 de julio ha sido festividad en nuestra comunidad autónoma y no ha habido eh, una polémica de esta naturaleza. No sé cómo afronta el presidente como presidente regional del Partido Popular. La designación de candidatos en las eh, localidades de más de 20.000 habitantes parece ser que es responsabilidad, según informaciones y declaraciones del señor Feijóo, de, de los presidentes regionales. ¿Cómo afronta la designación de candidatos, especialmente en Valladolid? Pues mire, en Valladolid, en todas las... Eh, capitales y ciudades de más de 20.000 habitantes. Eso se lo explicaré en mi condición de presidente regional del partido. Hoy estoy aquí como presidente de la Junta de Castilla y León y me van a permitir que me circunscriba a este asunto. Sí, buenos días, presidente. Eh, me gustaría incidir en la pregunta del compañero y que nos valorase el estado de salud del pacto con Vox. Gracias. Bueno, no sé cuál es el... el, el pacto de salud es, es bueno. No sé si tengo que decir algo más. Llevamos algo más de 100 días, hemos hecho ya un balance. Yo creo que, mire, son cuestiones que de, la valoración que yo tengo que hacer es positiva, por supuesto. Eh, sí, se han quejado sus socios en varias ocasiones de que ustedes no responden a su requerimiento para empezar a tramitar la, la ley de concordia. Eh, no sé si hay ahí un, algún desacuerdo entre los dos partidos para llevarla a cabo. Y luego le quería preguntar... Por el tema de, de los incendios de, de este verano para que me comentase eh, cómo valora usted eh, si todo se hizo perfectamente la cantidad de manifestaciones que ha habido tanto de la población como de los profesionales que están en estos operativos eh, y por qué están diciendo que van a mejorar los operativos si a la vez dicen que son perfectos cómo se mejora lo que ya es perfecto yes. vamos a ver eh... Respecto del texto de la ley, eh, se está, me consta que se está trabajando en ello. Eh, desconozco ese planteamiento que usted me hace, pero eh, cumpliremos, lógicamente, el compromiso, que es tener un, un texto normativo sobre esta materia. Respecto de los incendios, mire, yo… Primera reflexión que quiero hacer. Eh, de pésame… De las personas que a los familiares de las personas que han fallecido, eh, de compañía a aquellos que están ahora enfermos, hospitalizados. También estoy con las personas que han sufrido por los incendios, eh, viviendas, en seres animales, eh, el entorno medioambiental. Estamos trabajando para responder eh, lo más rápido posible. Hemos venido trabajando ya desde el incendio del año pasado de Navalacruz, en la provincia de Ávila, para mejorar, para aprender en aquellas cosas en las que tenemos que ir evolucionando y dar una respuesta más eficaz. Eh, mire, eh, por ejemplo, lo que hemos aprendido es que en el, los servicios territoriales de medio ambiente se tienen que dividir, por un lado, quienes trabajan en el ámbito de la flora y de la fauna, del medio natural, y quienes trabajan en la lucha contra incendios, porque tiene que haber una especialización en quienes se dedican a la lucha contra incendios, en la dirección de la lucha contra incendios de aquel, de aquel eh, acontecimiento, de aquel incendio del mes de, de agosto del año pasado, salió también una negociación eh, dentro del ámbito en el diálogo social. Se está trabajando y se está avanzando y vamos a seguir haciendo una apuesta. Yo ya he comunicado indirectamente que voy a comparecer en las Cortes de Castilla y León para dar las explicaciones más puntuales. Y, lógicamente, respecto de las personas que se han manifestado, pues el respeto eh, más absoluto. Venimos trabajando con las organizaciones agrarias, con los alcaldes, tomando notas de aquellas... Eh, cuestiones que se pueden eh, mejorar de cara a futuro, de aquellas cuestiones que podemos mejorar en el plan de la recuperación económica y social para las provincias que han tenido eh, incendios, podríamos decir, de carácter importante. ¿no? Esto es lo que yo puedo decir. Eh, buenos días, presidente. Yo quería saber si comparte la opinión del vicepresidente expresada estos últimos días acerca de las inspecciones de Hacienda a las empresas en Castilla y León. Bueno, yo creo que eso, quien tiene que darle explicaciones es el Gobierno, de, quien tiene que dar una explicación a esa situación es el Gobierno de España, no puedo decir más. Buenos días, presidente. Me gustaría preguntarle qué propuestas va a llevar la Junta de Castilla y León sobre el Plan de Ahorro Energético a la reunión convocada por el, por el Gobierno. Bueno, mmm, primera reflexión que quiero hacer es mmm, que el decreto eh, que aprobó el Gobierno no nos gusta. No nos gusta, lo hizo eh, en unas formas que no son las adecuadas y, además, sobre el fondo del asunto... Nos parece también que cargar toda la responsabilidad a las personas individuales no es lo correcto. Nosotros eh, le hemos remitido o le vamos a remitir a lo largo de esta mañana un documento en el que le vamos a pedir una obligatoriedad para las administraciones públicas, no solo la autonómica, sino también la administración central y las administraciones locales, que esas medidas sean, lógicamente, de obligación para las propias administraciones y, por otro lado, eh, voluntarias de carácter eh, incentivado por las administraciones públicas, fundamentalmente el Gobierno de España, aunque las comunidades autónomas no nos apartamos. Eh, yo creo que ese es el, el planteamiento y, y, y la reflexión que quiero hacer. Y, como resumen, primero, no nos gustó ni la forma ni el fondo del decreto energético que aprobó el Gobierno. Estamos en contra de ese decreto en el fondo y en la forma. Y, segundo, de cara al futuro, sí entendemos que tiene que haber un plan de ahorro energético obligatorio para las administraciones públicas, protegiendo aquellos servicios como sanidad, educación, o los servicios sociales, protegiendo esos sectores tan sensibles. Eh, y luego, respecto del de ámbito privado, bien sean sectores de actividad económica o las personas, que sean eh, de concienciación y que sean de incentivación mediante estímulos económicos. Si sí, relacionado con esto… Llevamos un mes. Eh, no sé si la Junta ya ha decidido, los servicios jurídicos han tomado una decisión sobre el recurso que, que iban a estudiar. Eh, en estos días se, se ha conocido que la Comunidad de Madrid finalmente lo va a presentar en septiembre y que Andalucía ha, ha renunciado a, a presentarlo. No sé si nos puede aclarar ya qué, qué se va a hacer. Y en materia de incendios me gustaría que concretara en qué se va a notar la mejoría de la que hablan. No sé si en términos de tiempo, de presupuesto, si nos puede mm, concretar algo, dado que... ...como dice, tiene intención de, de comparecer en unas semanas. Sí, eh, vuelvo a insistir, el decreto mmm, se hizo de manera incorrecta... ...de cara eh, me, me preguntó sobre el decreto, ¿no? El recurso al decreto, sí, eh, sí, sí. El decreto no, no nos gustó, eh, pero no quiere decir que todo aquello... ...que no nos guste desde un punto de vista político tenga que tener un recurso de inconstitucionalidad. Eh, no es lo mismo, además, respecto de este análisis, la normativa competencial de cada comunidad autónoma. Somos totalmente distintos, por tanto, el que se pueda presentar en una comunidad autónoma no quiere decir que pueda presentarse en otra comunidad autónoma. Lo están estudiando los servicios jurídicos de la comunidad autónoma y desde luego para mí eh, la palabra del director de los servicios jurídicos va misa. Cuando tengamos el informe ultimado y terminado serán lógicamente los primeros en conocerlo. ¿El otro asunto era? Sí. puede concretar en términos de, por ejemplo, de tiempo del operativo, si se va a ampliar eh, eh, a uno, a más meses, el presupuesto? Sí. Mire, eh, como digo, el año pasado eh, hubo un incendio que nos hizo reflexionar a todos que las condiciones eh, eh, climáticas eran excepcionales eh, y esas condiciones climáticas excepcionales que se produjeron en, en la provincia de Ávila y en, más concretamente en Navalacruz, en, en Gredos... Eh, pues, eh, eran extremas. Esas condiciones climáticas cada vez se van eh, eh, produciendo con anterioridad, con posterioridad, con más intensidad, con más extensión. Esas olas de calor, antes pues solía haber una eh, en, el, en la temporada central del verano, ahora son varias, empiezan antes, acaban después, eso ya lo dijimos, tendremos que reflexionar sobre eso, tendremos que reflexionar sobre cómo mejorar los protocolos. Mire, eh, la coordinación entre las administraciones públicas es fundamental. Una administración pública sola, eh, ante una situación extrema, necesita la colaboración y el apoyo de otras administraciones públicas. Yo creo que hasta el presidente del Gobierno ha hecho una reflexión sobre este asunto de que es un desafío global... Y yo he pedido que, ante un desafío global, pues a, demos una respuesta global. Eh, por eso he pedido la solicitud de una, con, una conferencia de presidentes sobre este, sobre este asunto. Eh, mire, lo que no puede ser es que eh, vengan por aquí representantes del Gobierno de Sánchez eh, criticando políticamente al Gobierno de esta comunidad. No, no hay eh, ni… O sea, se pueden mejorar todo y vamos a reflexionar y por eso se ha pedido esa conferencia de presidentes. Pero lo que no puede ser es que en algunas comunidades autónomas sean unas circunstancias las que motiven los incendios y en otras comunidades autónomas eh, sean otras circunstancias. Son las mismas circunstancias las que nos afectan y… Y nos condicionan a todos. Y desde luego la mejora de los protocolos es otro aspecto que tenemos también en el que hacer una reflexión. Eh, cómo debemos responder todas las administraciones públicas ante situaciones de esta naturaleza. Yo creo que una, una reflexión de esta, de esta naturaleza pues requiere, como digo, un análisis, una reflexión sosegada de todos. El presupuesto, no sé si nos puede anticipar algo no, de, no, de no, que no. incremento. No, no, no. Sí, si no hay más preguntas, eh, vamos a dar paso, como siempre, al turno telemático. Hoy van a ser dos intervenciones y la primera de ellas nos llega desde Soria Noticias. Allí tenemos a Sergio García. Buenos días, Sergio. Buenas y muchas gracias por hacernos participar en esta, en esta rueda de prensa. Yo quería preguntarle al presidente por, bueno, dentro de las medidas de ahorro de fiscalidad. Quería preguntarle exactamente cuál es la definición de, de medio rural en esas, en esas medidas, donde se va a bonificar una cosa o la otra. Y luego eh, tengo otras tres cuestiones de temas que ya, que ya han salido, pero bueno, me gustaría incidir en ellos. Le iba a preguntar por el candidato del PP en Soria, pero como no me va a contestar, pues le pregunto en su vía de presidente de la Junta de Castilla y León, lo que sí depende de usted, si puede garantizar a los ciudadanos que no va a haber elecciones anticipadas esta legislatura en, en Castilla y León. Eh, sobre el ahorro energético me ha parecido entender que la diferencia o el, el problema de fondo era solo en, en la forma en la que se había impuesto y en el que sea obligatorio para las empresas o no, pero entiendo que las medidas que va a llevar la Junta de Castilla y León a, al Gobierno de España son parecidas o, o las mismas. Y luego por último sobre el cambio de la festividad, que sí que es una decisión que depende del Consejo de Gobierno que usted preside, yo no sé si usted quiere que los ciudadanos de Castilla y León en lugar de tener un puente el día de Año Nuevo tengan un festivo a mitad de semana en, en verano, no sé si en otros años se ha, se ha puesto pero cada año el calendario es diferente, no sé si no me ha quedado claro si usted está a favor o, o no de, de ese cambio Muchas gracias Yo no he hecho ninguna, empiezo por la última pregunta que me ha realizado, yo es que no entro en el... En, eh, ...si una fecha u otra... ...yo lo que digo es que otras veces... ...el 25 de julio eh, ha sido fiesta... ...y no se ha generado esta polémica... Eh, ...primera reflexión... ...segunda reflexión... este es un acuerdo del Consejo de Gobierno... ...y cuando llega al Consejo de Gobierno... ...hablaremos sobre ello... ...elecciones... ...mire, cuando convoqué elecciones... ...el 20 de diciembre... ...la vocación era... Eh, ...que hubiera un gobierno fuerte... Eh, ...este gobierno responde... Eh, ...claramente... Eh, pues a la voluntad expresada en las urnas por las personas de Castilla y León. Es un Gobierno eficaz. Yo creo que se está cumpliendo eh, el pacto de manera correcta. Eh, por tanto, no tengo en estos momentos, desde luego, mi vocación, mi intención y mi y intereses a votar claramente la legislatura. Eh, en Segunda, eh, en última cuestión era la de eh, porque había preguntado por el candidato del PP sí. y también por la fiscalidad, las ayudas a la fiscalidad. La, la fiscalidad, efectivamente. Eh, también decir en este sentido que hemos vuelto a insistir eh, en la necesidad de una fiscalidad especial, diferenciada para la provincia de Soria, para las nuevas empresas que quieran instalarse allí, también para las empresas ya existentes, para que no haya un desequilibrio. Eh, tuve la oportunidad de expresárselo al presidente de Gobierno cuando estuve allí reunido. En fin, bueno, eh, son algunas de las cuestiones. Eh, me parece que explique, preguntaba exactamente, la, eh, concretamente, el concepto de rural, pues lógicamente ahora mismo con más detalle no le puedo facilitar, pero sí eh, quedan excluidos lo que es eh, las ciudades y, y las áreas metropolitanas del ámbito del medio rural, ¿no? Ahí hay un poco pues, eh, de todo en este sentido. Eh, se va a intentar llegar al mayor número posible de municipios de ámbito rural eh, y ya con más eh, detalle concretaremos más adelante. Y para completar, había preguntado, en primer lugar, por las medidas de ahorro energético. Sí, respecto de las medidas de ahorro energético, bueno, reiterar lo que ya he dicho. Eh, yo creo, insisto, en que debe ser obligatorio para las administraciones públicas. Y entiendo que el decreto, al cargar sobre eh, las personas y sobre las empresas que están sufriendo en estos momentos eh, la parte más dura... ...de eh, la parte más dura de la crisis económica, yo creo que eh, en eso desenfoca el tiro. Creo que es más importante cargar sobre las administraciones públicas, esa es nuestra voluntad. Yo, bueno, también hubiera planteado otra forma de actuar y de comportarme eh, en este sentido. Pues damos paso ya a Carlos Gil de la opinión de Zamora, que es la segunda de las intervenciones. Adelante, Carlos, cuando quieras. Buenos días, señor presidente. Yo quería preguntarle, en primer lugar, por el, el tema de Puebla de Sanabria. Se ha remitido un poco a que eh, ya se refirió a este asunto hace, hace un año, pero no sé si no se le han encendido un poco las, eh, las alarmas, eh, dado que, que no es que haya bajado la, la frecuentación o haya habido algún problema en algún consultorio. Es que, literalmente, está cerrado el centro de salud, salvo para urgencias. No sé si no se ha encendido una alarma especial. Ante esta, ante esta situación y, y no sé eh, eh, que puede ser puntual o puede extenderse también a otros puntos de, de la comunidad. Respecto a otro tema que ya le han preguntado, yo le quería formular la pregunta de otra forma. ¿Los, los candidatos estarían dispuestos a sacrificar a algún consejero para, para um, reforzar la candidatura popular a alguna alcaldía? Me estoy refiriendo, por ejemplo, en, en Zamora a, a, a la consejera Isabel Blanco. Y luego, de, respecto a los incendios, eh, yo creo que es sincero cuando, cuando dice que, que, que eh, se está preocupando, eh, eh, le ha afectado mm, personalmente to toda la, la situación, el desastre, eh, se ha acercado, de hecho, a un... A un, a un funeral de, por los fallecidos que hubo en Zamora, pero me da la impresión, no sé si a raíz del, del suceso de mm, Villanueva de, de Valrojo, eh, no sé cómo lo, lo vivió, si nos lo puede contar, eh, parece que no se atreve ¿no? A, a, a visitar, a hacer eh, eh, extensivo el, el, la solidaridad de la Junta de Castilla y León con una visita... Eh, a, la, a, la zona, ...a la zona quemada. Se ha un falta quizá eso, eh, no, no por la otra parte, que yo creo que la Junta efectivamente ha respondido eh, con medidas, ha, ha respondido con, eh, con explicaciones incluso también respecto a este asunto. Muchas gracias. Mire, desgraciadamente no puedo estar todos los días en todos los sitios. Si esa es la percepción que usted tiene, intentaré... ...corregirla en el futuro. He intentado estar presente en los incendios, en todos los incendios en la comunidad. Recuerdo que en aquellos días eh, había varios incendios importantes. Eh, el más dramático fue el de Zamora, donde hubo fallecidos, eh, pero también hubo incendios. He estado en permanente contacto con representantes de distintas instituciones fundamentalmente locales. Me consta que ha habido eh, bueno, pues distintas reuniones con otros colectivos, organizaciones agrarias, etcétera. Mire, desde un punto de vista personal, porque la reflexión que me hace es personal, para mí Zamora significa mucho. Es eh, mi segunda casa, eh, no solo porque eh, gran parte de la trayectoria profesional de mi padre se desarrolló allí y tuve la oportunidad en temporadas de vivir eh, temporalmente en Zamora, sino porque tengo familia en Zamora. Para mí es un, una provincia, como digo, especialmente querida y donde me siento eh, arropado y querido. Eh, eh, bueno, yo creo que no tengo que decir nada más a este asunto respecto de el ámbito de Sanabria, eh, me vuelvo a remitir a, a lo que he dicho antes, ¿no? Eh, nos gustaría tener más profesionales, todos los presidentes de comunidades autónomas, todos los profesionales uh, que debemos uh, tener y eso genera, eh, nos genera tensiones en el sistema sanitario en todas las comunidades autónomas. Si ustedes analizan las reflexiones, las informaciones que hacen sus compañeros en otras comunidades autónomas, no quiero dar nombres, pero en otras comunidades autónomas ven que es un problema generalizado. Le hemos reclamado al Gobierno de España con la máxima lealtad. En los últimos, hace un mes, aproximadamente, que estuvo de visita la ministra de Sanidad en el Hospital de Salamanca una serie de medidas y una de ellas es que hubiera una convocatoria extraordinaria para eh, incrementar el número de plazas MIR. Nosotros hemos hecho un esfuerzo incrementando, dotando de más eh, plazas MIR. Yo creo que esa podría ser una medida. La homologación, la agilización de la homologación de aquellos profesionales extracomunitarios para que puedan venir a trabajar a nuestras a nuestro a, al territorio nacional y también a, a nuestros centros de salud. Yo creo que podría ser también otra de las medidas importantes que debe ponerse a ello el gobierno de España. Creo sí, que quedaba, sí, un... Un, quedaba pendiente si estaba dispuesto a sacrificar a algún consejero, etcétera. Ah, bueno, eso remitirme a, al ámbito del partido. Hay alguna pregunta más? Pues despedimos aquí. Muchas gracias a todos.